hay pichas de gato perdón quise decir que hay gente no hay nada que hacer prenderé la televisión para ver qué hay a veces salen vídeos muy buenos xD Perdón, quise decir que te saluda noche fresca, y hoy el buen CR7 nos mostró un nuevo movimiento del fútbol. Se trata del famoso movimiento del luchador de la WWW, que con acento agudo H, llamado Dolph y el movimiento se llama FIFA.